¿Eres un amante del café? ¿Vives en Matamoros o planeas visitar la ciudad? Si respondiste afirmativamente a ambas preguntas, el vagón negro es para ti. Vamos con el video. Se mi por el vagón negro está ubicado en la calle 8 número 182, enfrente de Bellas Artes, lugar del cual quizá haya un video próximamente. Es un excelente lugar que, no por nada, tiene 4.7 estrellas en Google Maps y una calificación de 5 de 5 en Facebook. Como ya debe ser obvio, el vagón negro es una cafetería, pero no una cafetería a la que nos hemos acostumbrado a ir por un desayuno con todo menos café. Es un recinto consagrado al amor por el café, tiene un ambiente altamente agradable, una atención que, hace, que te hace sentir como en casa y un sabor simplemente maravilloso. Es un excelente lugar para ir con amigos y dialogar mientras se degusta un delicioso café como debe ser preparado, con dedicación y amor por el mismo. Poseen una máquina de café que prepara unos espresos maravillosos, unos capuchinos deliciosos. Además de degustar de un delicioso café, puedes merendar un grandioso bocadillo recién preparado de su sección de bakery. Una curiosa recomendación podría ser una dona de tocino. Sí, escuchaste bien. Una dona con trozos de tocino en su interior y una capa de delicioso queso en su parte superior. Además, son un lugar que promueve el arte y la cultura. Suelen organizar eventos de lectura, poesía, música, etc. También podrás encontrar una frase sobre el café en su pizarrón, además de su pared con dibujos serv en servilletas que han realizado los propios comensales. Si eres bueno con el dibujo, puedes dejar el tuyo, puedes dejar una frase, etc. Si no eres bueno dibujando y tienes la mente en blanco, puedes admirar las obras de otras personas. Como yo. En resumen, El Vagón Negro, un excelente lugar para los amantes del café que buscan algo más. Nos vemos en el próximo video de Turimoros. Esperamos que este video te ayude a decidir dónde quieres tomar un delicioso café con tus amigos. Esperamos ayudarte con futuras recomendaciones. Nos vemos a la próxima. Adiós.